Hablarle a una mujer debe de ser Con respeto y mucha dulzura Hablarle a una mujer debe de ser Expresarle tu amor y tu ternura Ella, la mujer, solo quiere ternura Ella, la mujer, quiere un despertar de dulzura ella, la mujer, solo pide sinceridad Ella, la mujer, ese ser que debes de querer Solo pretende que el amigo esté ahí A su lado con amor y frenesí Esperando una palabra dulce Entregando un gran amor por ti Esperando una palabra dulce, esperando un gran amor por ti. Hablarle a una mujer debe ser, con respeto y mucha dulzura. Hablarle a una mujer debe ser, expresarle tu amor. Con ternura, con el respeto que le debes a tu madre, con el respeto que le debes a la vida, con el cariño que debes procurarle, dando las gracias porque un día será madre. Más que nada en este mundo.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 Solo pide sinceridad, ella la mujer, ese ser que debes de querer. Hablarle a una mujer debe ser, con respeto y mucha ternura. Hablarle a una mujer debe ser, expresarle tu amor con dulzura.